Venga, pues vamos. Vámonos. Ahí va. ¿A a a sí, habéis cogido todo, cama. Vale, están saliendo para la piedra. ¿Por qué piedra? ¡Eh, sí, lo veo! Es que yo lo no traigo sniper, loco. Puedes ponértelo, eh. Sí, barra kit grizzly. ¿Está eh, la mira ahí? grizzly ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Vale, uno menos. Ha morido uno. Una en la derecha, uno en la dista. Cuidado si lo no. sea, eh. Eh, el kit de la bola de... del del drill. La verdad, M, es muy muchísimo. Eh, claro. me hace mucho así a lo fácil, eh. Ojo. Sí son buenos ellos. ¿eh? El grill es una mierda, tío. Prefiero la... la Timber. Eso sí que llega a todas partes. Y yo? Dime. El... La bola de gris. Eh... La bala de grill. Eh. La bala de Grizzly. Eh. Cuidado que no nos rodeen, eh. Ya, ya, estoy rodeando yo. Veo uno allí. Muerto? Claro, dos? Ay, no muerto? No. Vale, ir contando, ¿eh? eh ¿Vamos, dos kills? No dos kills, sí, do, dos cero. ¿Son buenos o sin más? Claro. 2 kilos, vamos. A 30 kilos. ¿sí? Yeah. sí, ¿quién hace... Hostia. Me ha dado, ¿eh? ¿Qué vez pone Grizzly? Esta gente es buenilla, ¿eh? Sí, son buenas. Es bastante buenas. Olo. eh, Barra TPA o OLO Acepta No tiene Spacer Home es una casita de atrás Pero es que es una zona donde si me muevo pues palmo No me te pegas eh. Dos muertos Pensaba o que habían muerto yo. Oh dios Cuatro Lo veo Uh Me ha eh ¿Queda todo por ahí y yo voy por aquí? Vale, pues me están metiendo miedo. ¿Por qué no puedo subir esta piedra? ¿Por qué se me mueve? Doble mocha el al sniper, doble mocha Vale, vale, vale, muerto, muerto. muerto. ¿También? ¿Voy? Antes Ah, vale. Eh, barra... Eh, que lo maten todo bien. ¿no? Vale, no Puto, hijo de Petra. Mato, no, no Yo le, le he fundido, estoy, estoy, estoy al 5. La palmera de la 5 35... Vale Le he dado ¿Lo mataste? No No, aquí ha cocinado el turner y ha costumbrado Ya ha otro, eh Cruceo Oh, el copito, le están cambiando la puerta Nooo ¿En qué lugar está? Nuevito. No lo he visto. ¿Retrocedamos? Ah, que me voy ¿No ¿Retrocedemos? No. Muerto. Bueno. Pues Se han ido. Eh Pues no lo sé, ahora las la contaré a ver, a ver cuántas han sido Pero vamos, es un GG en toda regla <risa>